A la hora de elegir formato, mirad que comprenda cuatro puntos clave. Que soporte DRM para la gestión digital de derechos, que sea compatible con el mayor número de lectores posible, que tenga opciones de compresión para que pese lo mínimo posible, que incluya metadatos para que sea encontrable, para que tenga un SEO orgánico, que sea multimedia y evitar flash por los problemas que os puede dar con iPhone o con otras plataformas o con otros sistemas operativos, Mirad también que tenga las opciones de personalizar el diseño para que tenga mucha más claridad y mejor arquitectura del contenido, es decir, hacer una experiencia de usuario mucho más friendly o amigable y que tenga también opciones de buscador de palabras o de mmm, modificar en función del target. También tened en cuenta la distribución, es decir, ¿a dónde va a ir? Porque independientemente de cómo hagas tú el libro, si luego se va a distribuir, por ejemplo, en el mercado americano, tenemos a Amazon, que es el gran vendedor de libros en Estados Unidos y toda Latinoamérica, y utilizan un formato personal que se llama Kindle, en ese soporte no lee ni ipap 3, ni se lee tampoco PDF. Las cosas están cambiando porque están buscando modificaciones, pero, ojo, la distribución es casi tan importante como el formato que elijáis. La publicación de originales en formato digital, bien sea libro, artículo o revista, tiene unas características generales comunes a todos. Uno, son accesibles en dos sentidos. Son más fáciles de adquirir y más fáciles de leer. Dos, son escalables. Su tamaño se puede modificar y segmentar. Tres, son perdurables. Su robustez los hace indestructibles, independientemente del soporte en el que se lea. Cuatro, son multiplataforma. Admiten... Muchos soportes, ebook, smartphone, ordenador, televisión… 5. Son multimedia. Quiere decir que se puede incorporar texto, imágenes, efectos de transición, vídeo, audio… Audio en el sentido más amplio, locuciones, ruidos, música… todo tipo. Se puede adjuntar archivos, comentarios, anotaciones, incluso recibir feedback. 6. Al ser multiplataforma y multimedia, permite múltiples modos de lectura. Audio versus vídeo o navegación personalizada. 7. Son muy económicos, ya que la producción, aunque en su fase inicial tiene un coste parecido, se eliminan problemas como reedición, errores de rata, pérdida de producto, estocaje, etc. 8. El precio es mucho más asequible, porque todas estas características que hemos detallado permiten optimizar todos los costes. La distribución se amplía a unos canales que antes nos parecían impensables. Llegamos al mundo si queremos. 10. La comunicación, la publicidad, la promoción sale mucho más barata y efectiva. Podemos incluso hacer campañas directamente al target, utilizar las redes sociales o utilizar el gran escaparate del mundo que es Internet, con lo cual su visibilidad se multiplica por 100%.